Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La de capital Dios. de los simios uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh yeah Oh yeah Oye, ¿están borrando todos los grafites de los simios? Sí ¿Vieron por ahí que borraron uno de Allende? <risa> por malo, por para, que pa que aprendan. Aprendan. <risa> para que aprendan Exactamente, ¿Ah? para que aprendan Oiga, pero ¿quién no es malo?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 Hola, sí. y Pere, la nueva forma de ver televisión. ¡Éjale! Ahí pudimos ver cómo la U se farreó el partido del descenso, por así decirlo. Deben estar haciéndole un manteo al arquero. Sí, cómo se pierde ese gol, desgraciado. <risa> no deben querer ardor en los camarines, pobrecito. Claro. Y, pa y para el día martes también va a estar disponible el partido entre el colo y la cara, así que interesantísimo. ¿Sí? Ese se había suspendido, ¿cierto, profe? Sí, porque por, ni que los simios se cayeron del, del techo Oiga, no tocamos ese tema, po. sí. los simios se cayeron Por Uy, andar haciendo de, de a, la suya Algo que pasó colado es ¿Eh? la tragedia en Indonesia, weón. ¿Pero qué pasó en Indonesia? Más de 100 muertos, 160 parece, 125 ya En una estampida en un estadio de fútbol, weón. ¿Ah, sí? Sí, caleta de gente, weón, se murió ¿Y por qué? ¿Por, por andar arrancando de qué? Él se pusieron a pelear entre ellos, entre las barras ah. Entonces la gente corrió y aplastaron a la gente. Pensé que había ido a Yankee ya. <risa> claro. <risa> Hoy también nos tocamos esa <risa> cuestión de los flights se masas. nos hartos. Sí. Temas así como relevantes en el tintero, los flights entrando a pata pelada. En el primer entraron solamente en el primer concierto, en el segundo también. En el primero, no me parece, porque en el segundo ya lo hicieron pasar antes. ¿Mm? Y... Los simios colgando de ahí de la eh, publicidad del estadio Monumental. ¿Cómo los dejan subirse esos hueones ahí? Ay, no sé, es que anda a decirle algo también, pues ¿Eh? Bueno, son simios, pues ¿Qué le vamos a hacer, pues, profe? Ah, mira, eh, eh. como para cerrar un poquito El tema del, del, del, de la gran desgracia dice, los seguidores del Arema FC y su rival Persevalla Surabaya Dos de los equipos de fútbol con más importante indonesia Se enfrentaron en la grada después de que el equipo local Arema FC fuera derrotado por 3-2 En un partido en la ciudad de Malang en el este de Java, dijo la policía. Los seguidores del equipo perdedor invadieron la cancha y la policía lanzó gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida que causó casos de asfixia. Informó el jefe de la policía. Ya, y esto fue hizo que toda la gente corriera y el número de muertos era de 131. 131 muertos, weón. Oh, ¡Calita! La cagó. Demasiados uh, no, muertos, por fe. Sí. Para un partido de fútbol. Se suspenden todos los partidos de la liga hasta que se complete la investigación de qué fue lo que pasó. ¡Uh! Fuerte. ¡Sí! ¡Wow! Ay. Y acá los simios colgándose de um, <risa> la tradería ¿Mm? eh, sí. y haciendo la suya en todas partes en ese sentido, ¿eh? Eh, Concierto de Yankee, parece que salieron a hacer desmanes de más eh, en esta eh, es que ahí te demuestra que en el fondo no es el espectáculo en sí, sino es que él lo va a ver, porque por ejemplo el día antes tocó Coldplay, parece que fueron cuatro recitales de estadio repleto y no pasó nada. Bueno, ahí tenía el meme que anduvo circulando, ¿se acuerda? La diferencia <risa> entre la pulsera de, de Coldplay y la pulsera que usaba el, <risa> el, de el fanático de Yankee. Oh, que me cagué la risa, güey. <risa> bueno, bueno, ese meme, estuvo bueno. <risa> ay, ay, ay, güey. Bueno, Fly, pero. Pues. En fin, sí, pues, profe. En fin. Oiga, eh, nos habíamos quedado la semana pasada con. Eh, las películas con finales encima. Sí, con dar las 10 eh, películas finales. Las 10 mejores películas según MVD. Las 10 mejores, mejores películas finales de este ranking que habíamos estado ya dando hace ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Tres semanas ya Harto, harto material tuvimos en este, en este ranking hartas películas pasaron ¿eh? Películas muy muy buenas Películas eh, algunas desconocidas para nosotros porque también son bastante antiguas Pero yo creo que en esta pasada eh, lo que nos queda en el ranking en este top 10 ya tenemos películas eh, ultra conocidas. Sí. ¿Alguna sorpresa a lo mejor nos podemos llevar. Puede ser. Empecemos. Pues, Porque profe. en el lugar número 10 tenemos el clasiquísimo. El bueno, el malo y el feo. De 1966. ¿Con Daniel Muñoz trabajaba ahí? En claro, el malo. Así el malo. <risa> Así <es> el malo. <risa> Sergio León es el director. Con el mítico Clint Eastwood. Y esa escena final, weón, bueno, donde los locos se miran... O sea, la cámara se posa en los ojos de los gallos. Y en las manos. En ese tiroteo triple. Es, pero... Ah, una de las mejores escenas que te puedes encontrar en el cine de Western. Bueno. Clint Eastwood era conocido antes de estas películas, de esta película en, en, en, en particular. Sí, por otro Western. Por un puñado de dólares, sí. por. Um, eh, ¿Cuál es la película el que el loco tiene como una placa que la, la emula después Marty McFly en la Revolver al Futuro 3? ¿Iron Man? No, porque el loco se coloca como una placa de metal en un tiroteo. Ah, ya. Yeah. Ah, sí, caché. No es que Marty McFly ah, se hace voy. llamar a sí mismo Clint Eastwood. En esa película, ¿te acordáis? ¿Cómo? ¿Perdón, no, profe? Que Marty McFly se hace pasar por Clint Eastwood. Ah, de veras, profe. Y cuando va al tiroteo también lleva esa plancha como de metal y por eso gana. Sí, pues la primera se llamaba Calvin Klein. En la primera Calvin ¿Le pusieron Calvin Klein? Sí, le pusieron sí. Calvin Klein. El tercer western dirigido por Sergio Leone seguía las huellas de Por un puñado de dólares y La muerte tenía un precio aunque evidenciaba un superior empaque formal. Su aparente formulación no consigue sustraerse al absoluto artificio de la puesta en escena y su contenido se revela un tanto dudoso. Pero la película está hecha a un nivel sublime. Por algo una de las películas de western más recordadas de la historia. Claro, yo creo que esta es la más recordada de todos. Por el vuelo hasta, hasta por el mismo nombre, sí. pues. Sí, pues. Oiga, lugar número 9, profe. Tenemos una más de la trilogía. El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo del 2001 2001 ya Wow <risa> 2001 profe Cómo pasa el tiempo 21. Me, me hace sentir viejo estamos viejos ya profe oh, Yo me acuerdo que No quise ver ninguna de las películas Hasta no leerme los libros Me leí los tres libros Y, el, y vi las dos primeras Y llegué justo para el estreno de la tercera Ahí usted ha aplicado profe ¿Se dio esa paja? Sí De leer los libros Sí, pero son maravillosos los pues libros sea, Son como Don Quijote ¿sabes? Sí, pero son maravillosos o sea. Sí totalmente recomendable leer los libros del señor de los anillos y en eso yo bueno, también me lo leí me falta leerme el sin marilión ¿el cuánto? el sin marilión que es el que da como el origen de, de toda la raza y de, y de todo lo que ocurre porque aquí en el señor de los anillos ocurre la, en la tercera edad la serie de amazon que están dando en este momento ocurre en la segunda edad entonces el cien marilión es, es casi mitológico ah ya entonces esta es la tercera edad la comunidad del anillo digamos. claro la segunda edad es lo que están dando en, en amazon prime en amazon sí. Ah, entonces acá en la comunidad del Anillo acá con los de negros. Yo creo que antes, porque no aparecen acá. <risas> A lo mejor aparecía Pinochet en una de <risas> claro <risas> o Hitler no sé. Oiga, dice eh, la crítica, espectáculo mamut sin tacha aparente. La comunidad del Anillo logra ser una película avasalladoramente física. Nada hay en ella de aséptico videojuego. Pese al gran tonelaje de magia digital, en la que los actores tienen espacio, poder y capacidad para construir sus personajes y bordar momentos inmortales. Sí. Como no recordar esa escena de eh, Gandalf cuando van pasando el puente y se enfrentan al a, Balrog. Al Balrog. A tú no pasarás es oh, magistral y ojo que Magistrala. en el libro cuando tú estés leyendo esa parte te, te provoca la misma emoción si sí, eso es lo bueno que tiene el libro Sí, pues buena buena película buena trilogía Peter Jackson acá que es el director mm. venía de otras películas de cine B incluso y su primera película es de cine clase Z podríamos decir que se llama eh, Muertos de Miedo o eh, a mi mamá la, mo la mordió un una rata o su otro nombre es tu mamá se ha comido a mi perro <risa> bueno es una película de zombies que el loco se demoró cuatro años en filmar porque la filmó solamente los fines de semana con amigos yeah. y bueno, es una obra de arte esa película ¿Sí? Sí, es, es, tiene tan bajo presupuesto pero los efectos quedan tan bien hechos se calcula que es la película que más sangre falsa ha gastado en la historia sobre todo en la escena de la, motos de la eh, cortadora de pasto oh, bueno. <risa> la vamos a pasto entonces es demasiado también. buena es demasiado buena, sí Oiga, así como buena es la película que traemos en el lugar número 8 Full Fiction del año 1994, profe, uh, eh 94, puta que estamos viejos Uh, pero es que esta es Todavía recuerdo cuando se estrenó esta película Todavía recuerdo cuando ahí estaba Uma Truman bailando con John Travolta Sí, es que todas las referencias, todo lo que tiene Full Fiction Todo lo que, cómo, cómo entrecruzan las tres historias Porque la historia no están mm. contada en orden cronológico eh, los diálogos de los personajes di los diálogos, por así decirlo casi insensatos, porque esto parte primero con Perros de la Calle, Reservoir Bardock. en esta película, eh, Tarantino incluso parte la película, que los locos están hablando de si eh, es normal dejarle propina a un cantinero o no y son todos los locos, son todos malos que están preparándose para cometer un, un asalto la claro. magia de esa película es que nunca te muestran el asalto, te muestran las consecuencias siempre claro y con Pulp Fiction, yo creo que eh, ese arte que tiene Tarantino de, de poder eh, transmitir este, este, esta violencia y las referencias que tiene con el cine japonés con, con el, el cine clase B también muy antiguo es eh, magistral será la mejor película de Tarantino para IMBD, sí eh, algunos sí. encuentran que era una vez Hollywood es su obra maestra definitiva a mí personalmente personalmente me gusta más los bastardos en gloria yo creo que la construcción de personajes que se hacen bastardos sin gloria es eh, super latida. O sea, sobre todo el personaje de Hans Landa, eh, yo creo que se roba la película de forma brutal. Y lo bueno es que te muestra humanidad en el enemigo. No es como las clásicas películas yankee en el que el, los alemanes son los malos. Acá no. Acá los malos, entre comillas, va a ser el, los bastardos. Porque no, no tienen ningún tipo de moral, se entretienen matando, son sádicos... Eh, la escena también que es maravillosa es la escena que donde están en, el, en la taberna puta qué pedazo de escena y para qué decir la escena con que abre la película y después cuando se encuentra con Chochana en el en, en el cine ya hay detalles que pasan piola sobre todo cuando el loco le dice que tiene que probar eh, un pastel con crema y los judíos está haciendo demasiado spoiler no profe. si no son spoilers eso y los judíos no pueden probar eh, crema bueno va a ser spoiler profe. si no es spoiler hombre se, se va la lengua, es como no sé, cuando invita a Don Paco a hacer live bueno. ya, pero volvamos a Pulp Fiction, Pulp Fiction son tres sí. historias que se entretejen entre sí eh, tenemos la historia de los dos gangsters la historia del boxeador, la historia del boxeador que es bueno, con Marcus y... Ah, le gustó el negro pero usted, los ya? desenlaces que tienen esta historia también son bastante brutales y extraños, sí, pues. ¿no? Así si es... Como te digo, es, es todo muy extraño. Ah, y la historia final donde aparece el, el, el lobo. Que también es, es muy bacán. Lee la crítica, por porque... Una de las pocas obras maestras producidas durante los 90. ¿Cómo que una de las pocas, weón? ¿Tenemos caleta de película obras maestras de los 90? Muchas, bueno, pero no, no sé quién escribe sí, la crítica. ¿eh? En la que Tarantino llevó hasta las últimas consecuencias los brillantes apuntes de Reservoir Dog o Los perros de la calle, entrelazando brillantemente diversas historias en una diacronía temporal que acabará adquiriendo un admirable sentido, desarrollada una serie de obsesiones recurrentes y homenajes cinéfilos que combinan el talento compositivo con la más corrosiva ironía. Le quedó perfecta esta película, porque estamos con cuestión. Pulp Fiction es una de estas películas que te la topáis y la tenéis que seguir viendo en todo caso lugar número 7 mire ¿eh? el retorno de Luis Dima el rey el retorno de, oh, no, ¿no el está? retorno de Elvis Te, taquillator. Taquillator. Oh, oye falta taquillator en esta <risa> Tranquil, por favor. Oh, taquillator. Vale, con su grande efecto especial Sí, <risa> sí faltó esa película ¿eh? ay, ay, ay. pero acá tenemos otra mejor el, el señor de los anillos el retorno del rey año 2013 que se pica esta película güey bueno. Épica? Es tremendamente épica Con Vigo Mortensen a la cabeza ¿Quién iba a decir? Un argentino sí, ¿no? Que no es, no es ni tan naricón tampoco Es que eso es lo más extraño <risa> ¿Cierto? No, si igual tiene su pero En <risa> todo caso Dice la crítica Tiene Jackson el coraje de los grandes directores Y la voluntad de llevar a su criatura Exactamente donde allá imaginó De sumergir al espectador Como cuando el cine era aún inocente En un baño de maravillas terribles, heroicas conmovedoras Y la voluntad de establecer también un discurso sobre la propia aventura Ese final con un Frodo vuelto a la rutina de su, pueblo, de su pueblo Y ya mordido para siempre por la insanía y de lo aventuresco Y convertido ya, lo instruíamos en un vagabundo en sí mismo Es el mejor cierre posible para una película monstruosa, sobrehumana y admirable Debo decir que el libro cierra mejor esta etapa y de hecho, ¿Sí? cuando hay un epílogo, el, en el cual te muestran el final de los otros personajes, tiempo después, eh, con ese epílogo se caen lagrimones, weón. Bueno. A ah, mí No, es brutal. A lo mejor la versión extendida. Es que tampoco está en la versión extendida. Peter Jackson no quiso grabar los epílogos. Pero ojo, que ¿No? la versión extendida dura como tres horas. Bueno, en sí. todo caso. Si te ponías en la maratón del Señor del Anillo, versión extendida, estás todo el día viendo películas. Sí, weón. Bueno. <risa> Oiga, donde se caen los lagrimones es en esta sexta película también, profe. sí. Aquí Steven Spielberg va a lograr algo algo muy potente que pocas veces también se da en el cine, lograr conmover con, con la Segunda Guerra Mundial. Sí, tenemos en el lugar C la lista de Schindler, profe, de 1993. No y confundir con los ascensores, ojo. No, no ascensores no. Schindler, para nada. Tenemos a um, Liam Neeson en un papel que poco le conocíamos antes de Búsqueda Implacable. Claro. ¿Ah? porque dice la crítica una nueva mirada sobre el holocausto judío en la que Spielberg puso toda la carne en el asador para desarrollar una de las tantas historias sobre el oprobio que supuso el nazismo su principal problema reside en el personaje central presentando, presentado como una especie de héroe cuando no fue más que un vividor que sí salvó a los judíos fue para aprovecharse de ellos esta salvedad no impide que el conjunto tenga una fuerza poco común dentro del cine moderno sí. ah no fue tan pulento chitlen entonces? Eh, no, porque en el fondo es que la misma película te muestran que lo que él hace en un primer momento es decir puta que tengo mano de obra barata pongámosle Levo, y más encima tenemos sí, que bueno. hacer el esfuerzo de la guerra claro y después ya como que se empieza a cariñar sobre todo con el contador pero claro, tenías que tener un contador judío eh, Obvio que le iba a ir bien en el negocio el güey. Sí, <risa> bo, obvio <risa> Ah, y funado de nuevo Bueno <risa> Pero muy llorona esta película, profe. Es ¿eh? llorón el final. Es súper potente. Sí. Mm -hmm. <risa> bueno, eh, tenemos en el lugar 5 una película que es del año 1957. Que yo, lo personal, profe, no la Yo cancho. tampoco. Y por no eso te usted. dije que a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa. Exactamente. Son tenemos, 12 Hombres ¿Mm? Sin Piedad del 57. ¿Se conocerá como algún con algún otro nombre esta película? Eh... En Latinoamérica o en el mundo. Porque. Vamos a buscar el tiro. 12 hombres, en Pugna me sale de 1957 Angry Men 12 Angry sí, Men también sí. ¿Mm? pero bueno, estamos hablando de una película de antes de los 60 sí. y la crítica dice Sidney Lumet en su cometido de director ha sabido infundir a la cámara una movilidad de ritmo exacto utiliza el primer plano y el gran plano, aplicando con inteligencia todos los conocimientos adquiridos como realizador de televisión, factor primordialísimo en la calidad de la película es su certero conjunto interpretativo en el que descuellan Harry Fonda, G.J. Cobb, John Fielder y Martin Blassam. La verdad es que profe nos queda una tarea pendiente y vamos a tasar esta película porque no la conozco. ni en Y PLP. si está en el lugar número 5 debe ser por algo. Exactamente así como en el lugar número 4 está un clásico, clásico. que aunque usted no lo crea, yo no la he visto. Mira, tenemos que juntarnos a ver estas esta dos películas, compadre. La 3, ¿Eh? olvidémonos ¿No tres? que existió. <ríe> sí. sí. Ah, bueno. Pero, ¿El Padrino Parte 2 de 1974 ocupó el cuarto lugar? Yo creo que injustamente. Yo creo que... ¿Por qué Porque El Padrino no? 2 es más que El Padrino 1. ¿Mm? Bueno, no sé si El Padrino 1 estará más adelante, pero tiene que estar dentro de las 100 mejores, obviamente. Francis Ford Coppola es el director. Esplendorosa secuela en la que Coppola se superó a sí mismo confiriendo una grandeza trágica a las órdenes de historias de intrigas mafiosas. Articulada en dos segmentos temporales, a finales de los 50s y principios de siglo, ilustra los destinos paralelos de Vito Corleone y su hijo, Michael, el fundador y el heredero afianzador de un imperio del crimen. Su exquisita composición formal y su extraordinario aliento narrativo la convierten en una obra maestra. De verdad, Me yo está. creo que se le olvidó a la crítica colocar la música. La música también es una cosa... Pero espectacular. Y eh, ya no, no, te, no te pienso hacer spoiler, pero el padrino 2, de verdad, es es una obra maestra. Es sentarse a ver una buena película y quedar maravillado con todo lo que ocurre. Bebé. ¿Ha envejecido bien? Sabéis que sí, sigue envejeciendo muy bien. Sí, ¿Sí? Tanto el padrino 1 como la 2. Te digo, olvidemos la 3. <ríe> la 3 nunca existió. Bueno, vamos, <ríe> la vamos claro. a obviar. Oiga, llegamos a los tres primeros puestos, oh, por, sí. Tenemos en el tercer lugar el caballero oscuro Batman. Del ¿ah? año 2008. Del año 2008 de Christopher Nolan. Con Head Lager, por pues, profe. Eh, ¿Bien merecido el puesto o no? Mm, ¿Qué yo usted? creo que no. Debe estar dentro de las mejores películas de la historia, sin duda, pero no en el puesto 3. No, yo también creo que sobrevalora. Puesto 3. Sí, sobrevalorar. Según IMBD, es la mejor película de superhéroes de la historia. O sea, mm, no sea. No, mira, la crítica. Puede que dice... sea la mejor película de superhéroes de la historia pero no que esté en el tercer lugar de las mejores películas en general. Dice la crítica, el caballero oscuro desmiente su condición inicial de blockbuster, revienta la taquilla con una serie de argumentos estéticos, interpretativos, emocionales, filosóficos e ideológicos que la impulsan muy por encima de cualquier otra adaptación de cómic que hayamos visto hasta la fecha, sin renunciar a las concesiones propias del cine espectáculo, pero dotadas estas de una elegancia, tenebrosidad y radicalidad alejada de la órbita mainstream Christopher Nolan profundiza hasta las últimas consecuencias en la psicología de sus personajes centrales y obra el milagro con una historia de aires Shakespeareanos en clave apocalíptica que te deja con un mal cuerpo indescriptible eh, Mira, está bien, la película sí, es muy buena, no te voy a negar que es mala para nada o sea, una película pochoclera y todo muy buena, muy buen desarrollo de personaje, la actuación de Heath Ledger es maravillosa tanto así que se come a Christian Bale se lo come enterito, o sea, nadie se acuerda de Christian Bale en esta película, todos se acuerdan de, de, de del, del broma, del de bromas exacto, del bromas, el corenga. el corenga pero también por ejemplo la participación de Gary Oldman, de Morgan Freeman es muy potente El dos caras, yo creo que se desaprovechó un poco el personaje de dos caras, a pesar de que está bien construido se demoran tanto en construirlo, que cuando explota el personaje de dos caras, aparece tan poco, que te deja esa sensación como de, pucha, podrían haber hecho más con él este personaje. Pero el claro. protagonista en el fondo era el Joker, o sea, por último no coloquía dos caras. Déjalo para otra película. ¿Es mejor que la 1? Sí. ¿Es sí, mejor que la 3? También, creo yo. Oiga, ya lugar número 2. Tenía razón, pues, profe. Tenía que estar en esta lista. El Padrino, de 1972. Sí, que el Padrino 1... Uno... Sí. Yo considero que es mejor el Padrino 2 que la 1, pero las dos son una obra de arte. ¿Y qué nos dice la crítica, profe? Adaptación de una celebrada novela de Mario Puzzo, en la que se revisaba la mítica mafiosa a través de una mirada que pretendía comprender su razón de ser desde la historia y la tradición ancestral. Con este prometedor material, Coppola construyó una de las más grandes tragedias del cine contemporáneo, donde el cine negro alcanzaba resonancias shakespearianas. Contra todo pronóstico, sus secuelas estuvieron a la altura. A ver, como dato anecdótico, para esta película, eh, primero, para escribir el libro, el libro Mario, Puzzo, Mario Puzzo, en italiano, ¿Mm? eh, tuvo que contar con el permiso de la mafia y la mafia revisó el libro para que no se le caricaturizara, más encima en Estados Unidos. Y cuando Coppola quiere hacer la película, a Coppola prácticamente lo secuestran y, le, y tiene reuniones con el jefe de la mafia que le dicen, no la cagué, güey. Y el loco estaba con el culo a dos manos porque tenía que hacer la película Y tenía que cumplir con las expectativas que le salió una obra maestra bueno, ¿sí? ¿Ah, sí? Tanto que la mafia, la, bueno. la mafia terminaba lavando la película diciendo que sí Así era como funcionaba la cosa <risa> La mafia aprobada claro, la película sea, sea <risa> Claro, sea lo fue Claro, sí lo fue Oiga, llegamos al lugar número uno, profe Número uno, número uno, número uno, número uno Charam, Tenemos a... Cadena Perpetua de 1994. Chan, con Freeman, Morgan Freeman. Qué raro que una película que se llame Cadena mm. Perpetua esté eh, protagonizada por El Hombre Libre. <risa> claro. Morgan Freeman. todo caso. Morgan Freeman. <risa> Para los que no cachan este subtítulo de esa película, bueno, el título, eh, estamos hablando de Sueños sueño de, de Fuga. fuga Sueños de Fuga del año 94. A mm. ver, es una peliculaza, sí, merece estar en el lugar número uno. No. Yo, por ejemplo, la cadena perpetua la habría colocado en el lugar 3. Sí. ¿Sí? En vez del... De en vez del de Batman. O la habría colocado, no sé, pues en vez de... Eh... Pucha, que están todas buenas. Pues. <risa> Mira, no te podría decir la de los hombres sin piedad porque no la he visto. Pero... Que es mejor que el caballero oscuro, sí. Pero no es mejor que el padrino. No es mejor que el padrino. Eh, veamos qué dice sí, la crítica, pero... profe. Primera realización cinematográfica de un director que había conseguido cierto prestigio en televisión, en la que adaptó un atípico relato de Stephen King. A través de la tradicional estructura del melodrama carcelario, propone una fábula entre fantasiosa y voluntarista, con imaginativos recovecos. Sin llegar a la excelencia, supuso una agradable sorpresa. Mire, ¿eh? la, crítica, la crítica tampoco es muy digamos, benevolente con esta... Claro, artícula, o sea, es muy buena, pero está, está muy a la altura de Milagro Inesperado. Es mejor que Milagro Inesperado, sí, pero está como en ese nivel. A eh, eh, eso ah, lo okay. coloco yo. Son historias más o menos parecidas, las dos de Stephen King, a pesar de que la obra tiene un, un lado más eh, más mágico, pero esta sueña de fuga es como es, es más como de esperanza. Claro. La esperanza con la que se puede sujetar al sujeto. Pero me falta algo sí, falta. ¿Dónde está el ciudadano Kane. Eh, yo creo que una lista con Taquillator con El ciudadano, el ciudadano ya, Kane hace crecí. poco era considerada La mejor película de la historia ¿Qué pasó IMBD? ¿Dónde estás? No lo sé profe ¿eh? Creo que fue cancelada esa película por la, por la gente <risa> En redes sociales Puede ser Pero el ciudadano Kane bueno, es, es una obra maestra De 1943 el, el protagonista es muy De hecho por ejemplo cuando dieron la película Mank yo estaba muy en interes, interesado en que saliera bien esa película porque te iba a contar todo el proceso de escritura del ciudadano Kane y qué fue lo que ocurrió y quedó corta quedó bastante corta por... a pesar de que Gary Oldman hace un papel espectacular pero Orson Welles es Orson Welles, o sea, el papel que se pega en Ciudadano Kane es brutal, la película es brutal, o sea, para la época envejeció yo creo que bastante bien, eh, no creo que le hayan huyó tanto los progres, no, no, sé. Podríamos buscar un ranking de películas canceladas en este, en estos tiempos eh, y también traérselas para ver si ustedes están de acuerdo en si se deberían cancelar este tipo de películas en los tiempos que corren o no. Eh? Vamos a ir a hacer la pega y vamos a buscar un, un ranking acorde. Eh, sí, Sí, oh, parece que está en HBO Max. Ay, ay, ay, hay que revisarlo, hay que revisarlo. Uh -huh. El Ciudadano Game. De verdad es, eh, como sigo diciendo, es una de las mejores películas. ¿Y por qué no está? Uh -huh. Mira, en Philanfimity está con un 8,2 de 10. Vamos a grabar un video también del profe mojándose viendo esa película. Claro. Y aquí hay un pequeño artículo que dice por qué cuatro razones por qué es considerada la mejor película de la historia? Cacha. Eh... Ah, y tuvo 10 menciones al, al Oscar ¿Que Ciudadano Cain? Sí. ¿Nunca ganó un Oscar? Eh, me parece que sí ganó uno, pero por una cuestión que nada no que ver Orson Waltz a el Poteseo. El, el guión de Mank Porque obviamente la película Mank se trata del guionista El guión de Mank fue... El guión de Ciudadano Kane es, es brillante Es una de las cuestiones más, más bacán por cómo está hecho eh, Dice aquí que también subvierte los géneros cinematográficos Se eh, hace para la época una revolución técnica del cine incluso y el género creador y la juventud de Orson Welles. O sea, todo se combina para dar una de las mejores películas de toda la historia. Y yo digo, cuando yo la vi en blanco y negro, es un poco lenta, ojo. Pero es para la época. O sea, es que hay que estar de acuerdo con la época. Pero claro. después empieza a subir, empieza a subir y wow, y te mantiene ahí y tú decís, hola, oh, caga. Y el final, bueno, el final El final pasó la prueba de los Simpsons. Ah, sí. ok. Pero bueno. Bueno, esa. Buen ranking, sí. profe. Eh, me gustó. Vemos eh, creo y Con películas que son Ultra conocidas, también películas Que hay que ver eh, y, y bueno En este primer lugar, si bien a lo mejor No estuvo mucho Muy de acuerdo el profe, eh, es lo que hay Claro, pero ojo, no son malas películas Lo digo, yo creo que había películas mejores, pero Si usted no ha visto alguna de estas, hay que verlas Por ejemplo, yo me voy a poner en campaña De buscar y, y empezar a ver las películas Que me faltan, porque hay unos clásicos que no se pueden olvidar Las generaciones nuevas deben conocer El cine antiguo, cómo se hacía, cuál era la lógica Detrás del cine, porque también reflejan Cómo era la época en ese momento Ah, me salió el comentario histórico así Claro Pero sí, échale un vistazo al pasado también A veces es bueno echarle un vistazo al pasado para comprender el presente Exactamente Oiga profe, y ¿nos tiene algo? Ya nos despedimos porque creo que se alargó un poquito Nos vamos Nos vamos y vamos a dejar pendientes las recomendaciones y todo eso. Tenía una noticia importante que darle sobre PlayStation 5, pero la próxima semana ya vamos a estar comentando eso, porque se vienen noticias grandes, señores, si usted no ha actualizado su consola. Así que ya nos estamos eh, yendo, estamos terminando este capítulo, eh, ya número 27 de la sí, capital Agradecidos por la escucha ¿Ah? y compártanos. Exactamente. Compartanos, compártanos. Compartan, suscríbase. Eh, ahí comente también eh, Escúchenos sí. y, y denos cariño que también nosotros les damos Mucho cariño y amor Así que cuídense harto Y nos estamos escuchando La próxima capital de los simios Chao, chau chau chau chau chau chau, chau, chau.